¿Cómo obtuve el gato? ¿Otra vez tú? Oye, no estabas molestando hace mucho tiempo que otra vez viniste. ¿A qué quieres? Ok, ajá, mira. Cuando alguien del futuro venga a decirme de que es un no hombre de tener un gato aquí, con gusto te haré caso, pero por lo mientras no. Así que, ¿qué quieres? Ok, vale, vale, vale. Número uno. Tú estás haciendo malas cosas. ¿Sabes por qué? Porque el gato me hace feliz. Tú me haces mal. A ver. Dude. Tranquilo. Es un gato. No voy a hacer nada malo. Lo conozco. Ok. ¿Quieres esperar? Vamos a esperar. Mira. Lo que pasa es que tú siempre. Y tratas de tratar. Tratas, no sé, weón. Bueno, o sea. Me tratas mal. Me haces sentir mal. Y me haces esperar con mi familia. Con mis amigos. Con... No sé, con relaciones, con mis círculos, sociales, o sea, ¿qué quieres que haga? ¡Oh, qué quieres hablar de eso! Mira, yo por lo menos no sufro todos los días. ¿Mm? Ok, eso de la ducha eh, podemos admitirlo, porque eso nunca pasó. No, nunca pasó. Olvida eso, ¿ok? Si sales de mi mente en cero te dejo de hablar. Sí, y me okay, una... te pareces a mí? No, no te pareces a mí. No, no, no. te, te No, a mí. no, no. No, te creo. Yo metí, ¿no? O sea, yo metí de mi cabeza, ¿qué digo? O sea, no, ya, en serio. ¿Se dio de mi cabeza? No, eso no me lo tiene un gato. Ok. Nadie me interesa a ti. Mira, estoy cansado. Y no me cansará. Es todo lo, lo, lo, lo, lo que aprendí en Steam, ¿ok? Así que regresa a mi cabeza. Y en serio, créeme que le da todo el gato a las manos. ¿Sí? Solo. Me cansa. Ok. Por favor. Sí. Por favor, cállate y mi mente. ¿Quién eres ya? Soy el futuro. Y vengo a decirte que... ¿Qué? Más para que te cuides decir, mano. ¿Por qué? ¿Me volví calvo? Así ok, este, ¿te a ver, Explícame sí. las cosas, por favor, no, oh, estoy algo. muy espantado. Este, Ay, lugar, oh. Fuck, man oh. Yo no me quedé cargo calvo ¿Y? ¿Eh? Ok, ok, sí, lo dejan en un buen lugar Bueno, gente Oscar, uh, y... Como a ver no me puede podido grabar este video pues conozcanlo a él, lo tuve que grabar acá afuera porque el gato ahorita pues tiene unos chinches. Chinches. El chiste es que el gato pues ahorita se va en mi cuarto, en su cama, que realmente aquí su cama está en mi cuarto. Y pues espero que les haya gustado este video. Fue muy corto y.. Pues el sushi, una nuevo integrante de la familia. Y espero que la salade como muy ordenada. Despídete. Sí. Eso. So, portense bien, cuídense, nos vemos en otro video. Bye.